Un portaaviones de propulsión nuclear de Estados Unidos lidera ejercicios militares en Corea del Sur. Sur. Nuevo informe de el avance de los grupos Wagner en Bakhmut. Un general del norte dice que la total podría ser una realidad a medida que se adentra en el futuro. Moscú entrega sistema táctico de misiles Iskander para Bielorrusia. Parte de los aviones de ataque bielorrusos fueron equipados para atacar objetivos enemigos con armas leales. Además, entregamos a las Fuerzas Armadas de Bielorrusia el sistema de misiles tácticos operativos Iskander M. Pueden ser utilizados tanto misiles convencionales como nucleares entre AMDO y el norte por el problema del consumo de fentanilo en la frontera de México y Estados Unidos. No, señor presidente, la red de distribución del fentanilo en los estados involucra a los carmexicanos. mexicanos. El producto proviene principalmente de su país y se produce en áreas donde usted no tiene autoridad ni control. Y si no cambia de estica, Estados Unidos tendrá que actuar de una manera que no quiere, pero debe. Que este, de manera injusta nos culpen a nosotros de problemas que en buena medida tienen que ver con su crisis de bienestar y con pérdida de valores y con el abandono de los jóvenes. Esto y mucho más en este nuevo video informativo para hoy aquí en Noticias Internacionales Mundo y Noticias de Última Hora. Bueno, esta información la está dando a conocer Avia.pro donde se habla que el grupo, la PMC Wagner, Titula que ha noqueado a las fuerzas de Ucrania desde la parte central de Bakhmut hasta las afueras occidentales de la ciudad. El contexto informativo que está dando a conocer el diario es la o. es, según informes que aparecieron en los medios, el ejército ucraniano se retiró del centro de la ciudad de artiomox o Bakhmut hacia las afueras occidentales y esto ha llevado a que la zona central de la ciudad se haya convertido en una zona gris fuera de control por parte de, de las autoridades ucranianas y por parte bueno, del ejército de Zelensky. El control de este territorio está pasando actualmente al control de los Wagneristas, supuestamente la compañía militar privada que ha estado asaltando activamente la ciudad desde agosto del año pasado. Según los últimos informes preliminares, se habla que los combatientes de Wagner ya se han acercado a la estación del tren de Bakhmut 1 y la liberación de áreas residenciales ubicadas cerca de la administración de esta ciudad. Además, también, según este informe, se sabe sobre la liquidación del de oficial de las Fuerzas Especiales Sokol del Ministerio del Interior de Ucrania, Denis Dasinsky, allí en Arteomox. Un poco antes, según el diario Avia.pro, se dice que el edificio de la administración de la ciudad había pasado bajo el control de las PCM Wagner, lo que indica el comienzo de la última etapa del asalto a Bakhmut y esta información que fue negada por parte del de ejército de Ucrania y también por parte del de mismo presidente Volodymyr Zelensky. En las últimas horas se conoce que un portaaviones de propulsión nuclear del norte está liderando ejercicios militares en Corea del Sur. El Ministerio de la Defensa surcoreano indicó que el objetivo de los simulacros es responder a las amenazas submarinas como los misiles balísticos desde un submarino de Corea del Norte que avanza en sofisticación. El portaaviones de propulsión nuclear USS Nimitz capaz de portar 90 aeronaves lidera los ejercicios trilaterales de antisubmarina frente a la isla surcoreana de Jeju, que concluye en este 4 de abril. El Ministerio de la Defensa de Corea del Sur informó este lunes que el objetivo de las maniobras conjuntas de Estados Unidos, Corea del Sur y Japón es mejorar las capacidades de respuesta ante las submarinas norcoreanas. Según el comunicado, estos ejercicios serán una buena oportunidad para mejorar las capacidades operativas marítimas de Corea del Sur, Estados Unidos y Japón para responder a las submarinas como los misiles balísticos desde un submarino de Corea del Norte que avanza en la sofisticación, declaró el general de brigada Kim jing Ho, comandante de la séptima flotilla móvil de la Armada Surcoreana que toma parte en las maniobras, asegurando que neutralizarán cualquier forma de provocación respondiendo de manera abrumadora y decisiva. La Armada de los Estados Unidos está representada en los ejercicios por el onceavo grupo de de portavión liderado por el USS Nimitz, que llegó el pasado martes al puerto surcoreano de Busan, el destructor USS Decatur y el USS Maini-e-Meyer por parte de Seúl, el simulacro participa el destructor multipropósito ROKS Jeon y el buque de apoyo logístico Sonjan, mientras que la Fuerza Marítima Autodefensa de Japón envió el destructor Umigri para participar en dichas maniobras de dos días. Esta es la segunda vez en menos de 10 días que el USS Nimitz participa en unos ejercicios militares junto con la Armada de Corea del Sur. El pasado lunes, las dos partes también efectuaron maniobras militares en aguas territoriales surcoreanas después de que Corea del Norte lanzara dos misiles balísticos de corto alcance que cayeron en el mar de Japón. La alianza entre la República de Corea y Estados Unidos nunca ha sido más fuerte y tiene una larga historia de disuasión de agresiones de la península de Corea, dijo al respecto el comandante del grupo de... El portaviones 11 del que forma parte del USS Nimitz, el comandante y contralmirante Christopher Sweeney, en septiembre del año pasado, Estados Unidos desplegó el portaaviones de propulsión nuclear, el USS Ronald Reagan, en Corea del Sur, para utilizarlo en maniobras conjuntas con las fuerzas surcoreanas y las fuerzas japonesas. De otro lado, muchísima atención porque está. Unidos, ha enviado en las últimas horas un portaaviones cerca de Siria tras ataques contra sus fuerzas. La información dice que el USS George W. Bush ha sido reposicionado ante el aumento de los ataques contra nuestros militares de Siria. Anunció el lunes la viceportavoz del Departamento de Defensa estadounidense, Sabrina Singh, quien atribuyó a dichas ofensivas a fuerzas proiraníes. De hecho, prosiguió: el portaaviones que está desplegado en el mar Mediterráneo ya se ha acercado más a las costas de Siria como una medida de precaución. Informes apuntan a que el buque. Que, que transporta más de 5.000 personas y que tenía previsto volver a Estados Unidos tras su rotación en el Mediterráneo, el Pentágono admitió en marzo que 12 soldados del norte resultaron heridos y uno falló con ataques de drones y proyectiles contra las bases de las tropas norteamericanas en las provincias sirias de Al-Saka y Deir Esor el 23 y el 24 del mismo mes respectivamente. Allí grupos de resistencia enojados por la presencia militar y constante de las de las fuerzas del norte a zonas residenciales y posiciones del ejército sirio habían prometido vengar el último o la última arremetida por parte del norte. De hecho, Estados Unidos y el Pentágono Afirmaron que tuvo como objetivo las instalaciones usadas por Irán, sin embargo, fuentes locales informaron que el objetivo no era un puesto militar iraní, sino el Centro del Desarrollo Rural y el Centro de Granos en el barrio de Esbras, ubicado cerca del aeropuerto militar de deir -Sour. El lunes, el representante militar de Irán de la Organización de las Naciones Unidas, Amir Said Irabani, denunció los intentos del norte de legitimar la continua violación del derecho internacional por parte de su país en Siria al acusar al país de apoyar los llamados de grupos de milicias no estatales. Mucha atención porque un general de Estados Unidos ha dicho en las últimas horas que la guerra total podría ser una realidad a medida que nos adentramos en el futuro. Esta información la ha compartido el general de la brigada Mark Klingan, quien funge como jefe del mando del desarrollo del combatiente cuerpo de marines, en donde ha dicho que Washington debe de ajustar sus estrategias y programas militares a partir del en Ucrania para evitar y aprender lecciones equivocadas, declaró el general Mark Klingan. La guerra total podría ser una realidad a medida que nos adentramos en el futuro, dijo Klingan este lunes durante una charla en el Think Tank Atlantic Council al referirse a las lecciones militares que deben extraerse del primer año del conflicto en Ucrania y que puede que hayamos estado aprendiendo las lecciones equivocadas, destacó. Según el alto oficial, en caso de un conflicto de este tipo, los planificadores de guerra del norte se verían obligados a tomarse en serio la necesidad de defender el territorio nacional, incluidos los centros civiles, así como los principales aeródromos y puertos frente a los ataques de gran envergadura, afirmó. En este sentido, Klingan aseguró que el cuerpo de marines en Estados Unidos ha estado llevando a cabo un enorme esfuerzo de modernización destinado a aprender las lecciones de Ucrania para aplicarlas ante un posible conflicto con China. La base industrial importa, nuestra producción puede no ser suficiente para el que se avecina, advirtió, un astillero chino puede producir en un año más barcos que todos los nuestros, agregó el general respecto a este tema. Moscú entregó las Fuerzas Armadas de Bielorrusia el sistema táctico de defensa Iskander M. Según lo que ha dicho el jefe de la cartera de la defensa de Bielorrusia ha dicho recientemente que este sistema tiene la capacidad de lanzar proyectiles tanto convencionales como nucleares y enfatizó el ministro de la defensa que este despliegue es una respuesta al desplazamiento de la OTAN cerca a la frontera de Rusia y Bielorrusia. Parte de los aviones de ataque bielorrusos fueron equipados para atacar objetivos enemigos con armas nucleares. Además, entregamos a las Fuerzas Armadas de Bielorrusia el sistema de misiles tácticos operativos Iskander-M. Puede ser utilizados tanto misiles convencionales como nucleares. Adicional ha dicho el representante de la cartera que el sentimiento rusófobo y los ejercicios militares de la OTAN cerca de los límites fronterizos marítimos están acercando a la federación a una escalada con el bloque militar. Es lo que ha dicho el ministro Choigú en medio de una conferencia telemática con altos cargos y mandos militares del país. Y ojo a lo que está diciendo Choigú, que pese a todas estas amenazas. El éxito de la operación militar está asegurado Así lo dijo recientemente Y estas son sus palabras acerca de las cifras de equipos occidentales Que han sido eliminados en el campo de batalla Destruimos armas y equipos militares enviados por Occidente Tanto en posiciones de combate como en la etapa de transporte Solo desde principios de este año Destruimos 59 sistemas de artillería M777 13 sistemas de artillería móviles Paladín 14 sistemas HIMARS de fabricación estadounidense, así como 30 sistemas de artillería móviles de Polonia, Alemania, Francia y República Checa. Respecto a lo que es la disuasión de la OTAN en las fronteras de Rusia y Bielorrusia, esto dijo el representante de la cartera de la defensa de Rusia. Cuando sea propicio, publicaremos las medidas que tomaremos al respecto. En general, debo remarcar que la seguridad de los países nórdicos no se fortalecerá, sino que se debilitará con este paso. Por supuesto, daremos una respuesta en los sectores militar y técnico. Sobre el campo de lucha, medios están reportando rusos y la eliminación de instalaciones militares en Odessa mediante la utilización de drones y se ha decretado en las últimas horas la alerta antiaérea en varias zonas de Ucrania. Respecto a un posible ingreso de Ucrania a la alianza, escuchen amigos porque el representante de la alianza lo ha dejado claro en las últimas horas. James Stoltenberg ha dicho que esto se discutirá solo cuando la misma Ucrania garantice sus y evitó Stoltenberg decir si este tema sería motivo de discusión en la Cumbre de Seguridad de la OTAN en el verano. Más sin embargo, todo indica que Zelensky estaría invitado al evento. El director de la OTAN anunció los apoyos en implementos militares por parte del bloque y según los medios occidentales, específicamente Blomberg, asegura que la OTAN tiene previsto darle una financiación a Kiev de 500 millones de euros para garantizar su seguridad. A propósito, en las últimas horas el Pentágono anunció un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania por 2.600 millones de dólares, algo que Rusia refutó y que Clasificó como un paso más de occidente para la escalada del conflicto. Han dicho que desde el bloque buscan prolongar el conflicto lo más posible que se pueda. Noticias Internacionales. Vuelve el ring para Andrés Manuel López Obrador y personaje del norte. Está candente el tema del tráfico de fentanilo en las fronteras de México y los Estados Unidos. Según el mandatario azteca, que se ha centrado en una discusión con un senador del norte, específicamente les hablo de Lindsey Graham, que ha señalado recientemente que el gobierno de México no ha estado realizando lo necesario para ponerle fin a este flagelo que es el de fentanilo, algo de lo que los expertos también lo han tildado como grave problema de salud que azota la frontera y que según el congresista norteamericano ha revelado que supuestamente el problema del tráfico de esta sustancia está siendo controlado por el NACO y que desde el gobierno de López Obrador no se está haciendo nada por frenar esto. No, señor Presidente, la red de distribución del fentanilo en los Estados involucra a los cartes mexicanos. El producto proviene principalmente de su país y se produce en áreas donde usted no tiene autoridad ni control. Y si no cambia de estica, Estados Unidos tendrá que actuar de una manera que no quiere, pero debe. Causando obviamente la molestia y la furia de AMLO, que lo ha empujado recientemente en su alocución que hace diariamente para los medios locales en México, hablar sobre el tema y hacer preguntas incómodas para los Estados Unidos sobre los deberes y los quehaceres que le atañen, a a la administración demócrata que es parte del problema y que le mereció nuevos cuestionamientos del congresista norteamericano. Bueno, AMLO se defiende y refuta estas declaraciones del político de Estados Unidos sobre la responsabilidad de México, aseverando que un 89% de las personas detenidas con este epioide es de ciudadanía norteamericana y que es falso que hayan ciudades en México que estén siendo controladas por la mafia mexicana. Que este, de manera injusta nos culpen a nosotros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 y con pérdida de valores y con el abandono de los jóvenes. El mismo presidente López Obrador le ha pedido ayuda a la cooperación internacional a China para saber o obtener información sobre los destinos y proveedores de este flagelo, es decir, que le puedan dar información que pueda llevar a las autoridades a tener en cuenta quiénes son los productores y responsables de este flagelo en el país del de norte.